Empiezo el día sintiendo mi vida, respiro profundo, reconozco mi mundo. Antes creía en muchas heridas, ahora he crecido, sanando del delirio. Antes de ir a dormir me pongo a agradecer, cada instante que me pude consentir, el estar aquí presente. Y luego al despertar me siento tan libre, que puedo recorrer y fácil encontrar lo que más me conviene. Hay pura dicha contemplativa. Devuelvo a mi tiempo su estado completo y no termina hasta que decida cómo es que yo quiero vivir mis momentos. Este es el texto eh, de la canción Dicha Contemplativa. Eh, la colaboración que hemos hecho con Irving y César Nava. Mis dos compañeros eh, ...y colegas mexicanos. Irving me contactó... ...por un mensaje y me dice... ...que estaban haciendo... ...querían comenzar a hacer una rola... <ríe> ...como le dicen allá en México... Eh, ...con César... ...y que le servía un vocalista, un cantante. Eh, y obviamente luego me dijo que... ...que serviría también alguien que escribiera... ...parte de la canción... ...porque César también se dedica... ...a escribir en rap... Eh, pero también se necesitaba una parte cantada en estrofas. Y ante la idea, ¡de una! O sea, incluso en el, el mensaje en su Instagram, <ríe> él compartió parte del video donde dice, donde se aparece ahí, yo en mayúsculas, ¡sí, de una! ¡Vamos! <ríe> Sin pensarlo. Y, y nada, me, me, sol, me solté. Al inicio propuse eh, un tema que estuviera que tuviera que ver con los cambios eh, y poco a poco fue tomando más forma hacia lo que es el agradecimiento y, y el sentirse vivo. Entonces me enfoqué por ese lado para escribir el texto del tema. Eh, al principio Irvi nos compartió una introducción, una melodía con unos ar unas armonías por debajo y una estructura armónica que vendrían a ser la parte de la estrofa. Y, y luego de allí le he agregado una parte de transición, esta que dice Y bueno, después en esta estructura eh, fue evolucionando y y salió también la melodía, que luego en esta melodía pues se escribió el texto. Así que viene más o menos por allí, es lo que es la parte de la creación y en lo que nos inspiramos con respecto a la, a la creación del texto. Eh, mi parte era, como he dicho, lo que es la parte del, de la escritura, Parte de la composición de las letras y de la música y parte también de la grabación de, de los instrumentos. Eh, esto se lo he pasado a, a Navas, donde se ha creado el espacio donde él debería haber trabajado su beat, que de, al interno de la canción está. Y bueno, esa parte luego te la comentará él. <ríe> y, así que bien. Y luego todo lo demás lo mezcló Irby. Irving también grabó guitarras, incluso el solo de la final de la canción lo hizo también él. Y ha sido un proyecto muy interesante, muy bonito el, el cómo fuimos intercambiando a distancia los archivos, los íbamos subiendo, los íbamos bajando. Eh, estoy muy contento del resultado. Eh, este que está en el fondo es el, el proyecto como tal. Eh, no sé si quieren ver algo sobre ello. Si ya alguien quiere ver algo sobre esto, pues me lo comenta y les muestro la instrumentación, por lo menos lo que utilizamos. Y ya está. Estoy en un estado muy tranquilo, muy sereno. Vengo de una meditación serena y tal vez por eso estoy así. O tal vez también es el texto que me inspira este estar presente. <risa> así que nada, eso es... Todo por mi parte con respecto a cómo creamos este tema. Y espero que lo disfrute. Dicha contemplativa. Un abrazo. Ahí estamos bien. Vamos a sacar aquí el micrófono. Ok, estamos ahí. Empiezo el día respirando profundo. Oh yeah.